hola les habla eduardo soto el amigo de ustedes al igual que el abogado de asuntos de inmigración de ustedes acá en los estados unidos y hoy les vengo a hablar a ustedes que les han dado para salir a la calle después de haber sido detenidos lo que se llama el i220a como saben hace unos días atrás saqué yo un video hablando del i220a y la situación en cual se encontraba y déjenme darles en este momento más información con respecto a ella hace aproximadamente tres semanas la junta de apelación de inmigración donde se encuentra en este momento la determinación si el I220A es o no es un parol nos pidió argumentos por escrito en apoyo de ella y esos argumentos ya se entregaron. Quiere decir que en cualquier momento vamos a recibir el fallo que tiene la posibilidad de impactar a casi un millón de personas y su futuro en este país. Ahora les voy a decir lo siguiente. Y esto es muy importante. Típicamente el que se entregado el I220A es entregado también la notificación de comparecer antes de la corte expuesto de en deportación lo que se llama en la calle el NTA y se le marca normalmente la segunda casilla cual quiere decir de que si aquí a mañana el I220A es determinada de ser un parol permite que la persona aplica a la residencia en la misma corte donde él o ella se encuentra. Pero hace unos días nada más, el fiscal general de los Estados Unidos determinó de que sus cortes de inmigración pueden ir cerrando y terminando y desestimando los cargos en contra de uno en la corte para que él o ella puede aplicar antes de UCI a la residencia por haber sido reconocido su I220A como un parol ¿por qué esto es importante? porque muchas veces cuando uno se encuentra en deportación y en la corte su vista antes de la corte no es hasta el año 2025 2026 2027 y entonces hasta que usted cierra su proceso de la corte no vas a poder aplicar a la residencia con esta decisión del fiscal general, ahora todos ustedes pueden pedir cerrar su deportación y si ya tienen el año un día, pueden aplicar por la ley de ajuste cubano con UCIS. ¿Y quién mejor que yo hacer eso por ustedes? Los estoy esperando aquí en mi oficina. Muchísimas gracias.